Beraz, lerengo hitzaldia Xavier Bonal daka gu. Xavier, quando quieras puedes subir eta Xavierri sarrera egiteko, bera denokondo ezagutzeko Begoña Pedrosak salburu ordeak hitz batzuk esango ditu. Eta ondoren tartetxo bat dugu berarekin solasean egoteko, ezpagara larri lusatzen eta orduan Jema Zabaleta izango dugu mailan ere Xavier Bonalekin batera. Eskerrik asko bea eta egunon ustio eta eskerrik asko. Larun bat batean <coughs> gai hain garrantzitsu eh buruz bueno, ba, entzutea etorrizarielako eta ba, guretzat benetan ohore bat da hau antolatzea, euskoidazkuntzak eh, lan izugarria egin du talde osoa, hemen daukago aurrean talde osoa eta eta bueno, guretzat momentu oso oso importantea da. Eta horregatik egin dugu alegein oso hondia, hemen Tens el pinganillo, eh. Perdón, eh? sí. Hartzeko, Bilbora, se sabía rec. Eh, <laughs> Astiosoa, Chipren, eh, Egonda está, Xavier? Chipren Egonda, Congreso Batean, Nasio Arteco Congreso Batean. Etacho el Dusan, Gabueco Maiquetan eh, Loyura, Remen Teuta, Vera Rekinitsiki, Gauquerizanun. Etavenetan Escarceguada, Emen Gaur Urekin, eh, Naguelá, Xavier Ben muchísimas gracias por estar aquí a nosotros. <laughs> no se te ha escuchado. Eh, me ha tocado presentarte y traer tu currículum. Bueno, sería imposible ¿no? traer todo tu currículum. Eh, pero bueno, cuatro ideas importantes. Eh, y si no me corriges: Saber, eh, cátedra aduana, cátedra ticuada, sociología. Eta y eh, bueno, oso eh, profil naziarteko profila daukan Iker da, akreditatua. Eh, sociologian eta eh, lan egiten du eh Barcelonako eh, autonoman unibertsitatean, baina bere ibilbide profesionalean hainbat eta hainbat eh, universidad ere bere karpena eta bere eh, bueno, garapen profesionalean eh, bueno, bide egin eipatuko nuke adibidez, Amsterdánico universidadarekin egindako lana, bukatuta dauela, baina hortik ere, ba, bueno, bere e, bagajea es, e, garatu du, eta momentu honetan, bere sarea, bai, nazio arte maian da, berak lan egiten du, beste universidadetako hainbat eta hainbat, ikerlariekin oso profil interdisciplinarra daukaten pertsonekin gainera, eta eskuntza politika egiteko hori oso, oso importantea da. E, y que está tal de aire coordinación tú hay de carpena grupo de recerca globalización educación y políticas sociales eh, autonómán bertán eta ahí ere eh, aire co-coordinación ahora interdisciplinar va grup grupo internacional interdisciplinar de políticas educativas jipat eh, susen daréis anda hay más más cerretán vañamomento netan buruvelari eh, david y y Eta batik bat, e, segregación baren inguruan, nazio arte maian, hainbat, eta hainbat, e, administrazioekin lan egin du haulkulari lanetan aritu da, bai Europako batzordean, e, bai UNESCO, bai, e, bueno, administración esango nuke, administrazio públicoetan, tu, behar badugu e, bat, sindi de greugas, Katalunean, e, la urte. Eh, arituzan eta asko, eh, nik esango nuke, bere karpena oparoa izan zala eta hortik ere gurea eh, ekarritakoa gero ikusiko dugun moduan. Eta bere koizpena bere publikazioi buruz ba, gutxi esateko, ezin dia eh, izendatu guztiak, baina beti ere, beti ere eskuntza politikan eh, eta eguzpegi soziologekotik abiatuta. Nik aipatuko nuke bukatzeko aukera izan dugula ezkuntza sailean, eh lantaldean bere ekarpena jasotzeko, asko ikasi dugula danok. Berak bebai gurekin ziur nago, bai? Eh da oso oso intentsuak izan ditugu urte taerdi, erdi aritu gara berarik lanean eta jarraituko dugu lanean era ere. Eta nik ustut hori da gaurko azpimarra, eh? Jarraitu behar dugula lanean. Heldu gara toki batera eta berak gaur hemen aurkeztuko duena da hain zuzen eh e, bueno, ba, gure hezkuntza politikan momentu honetan aplikatuko ditugu nahi bat, eta hon bat neurri nondi dato zen, Berak egindako diagnostikoa e, sendoa dala esango neuke, Isei B aipatu behar nut no? hemen dago Eduardo Ubieta berarekin elkarlanean aritu dalako, eh taldea eta Eduardoaren taldea. Eta berak askotan esaten duen moduan eh aipatu egiten du Daukagun Datubasea, bay, y se ibein, eta horri va ba, ver a izan du, veretelantal de batera, Argaski, gaur, era cuitico de una Argaski a Taracheco, bestia que bestia. Don Joyastic, Savier, e, e, tort muchísimas gracias, e, y avanti. Egunon, y lo siento, pero aquí termina mi euskera. E, Déjeme empezar por agradecer la invitación a estar hoy aquí y a poder compartir con, con todos ustedes la, las primeras, bueno, los, los datos de un informe ya terminado, que nos ha llevado mucho trabajo y, como decía Begoña, muchas discusiones también. Eh, pero bueno, quiero agradecer muy sinceramente que el, el hecho de que el Departamento de Educación del Gobierno vasco, a Joaquín, a Begoña, a Xavier, a la colaboración con Eduardo, ha hecho... A, la confianza ¿no? en, en poder ser nosotros el equipo del JEPS. El trabajo que presentaré es un trabajo realizado con, con, con Gerard Ferré y Adrián Zancajo, colaboradores del JEPS, del, del Centro de Investigación. Y eh, después de las primeras reuniones que tuvimos con Joaquín Begoña y Xavier en, en Barcelona acerca de la necesidad de impulsar cambios en la política educativa de del, del País Vasco desde el punto de vista de la lógica de la planificación y la equidad, pareció más necesario que nunca poder realizar un primer diagnóstico de dónde estábamos desde el punto de vista de la desigualdad territorial, de la desigualdad socioespacial, porque no se contaba con, un, con una fotografía. ¿no? Eh, la, la idea de las políticas basadas en la evidencia es una idea que, si nos creemos, la tenemos que practicar, y para ello es necesario utilizar la información, los datos, etcétera, para poder tomar decisiones informadas. Con lo cual, un primer paso antes de definir políticas y estrategias era poder contar con esa fotografía. Lo que yo voy a hacer hoy es presentar muy brevemente y de forma muy resumida los aspectos que me parecen más destacados de esta fotografía y, asimismo, eh, presentar también... Eh, en qué se basa o en qué idea se basa la propuesta inicial de eh, política educativa destinada a reducir la segregación escolar en el territorio. Y merece la pena, ya desde el primer minuto, comentar que se trata de una política que no agota la agenda de la política por la equidad educativa y para la reducción de la segregación escolar. Eh, seguro que a lo largo de la mañana… Surgirán preguntas, dudas, cuestiones, no solamente en esta presentación, sino después que pondrán de relieve que esto no agota la agenda. ¿eh? Y que se trata de un tema muy complejo y que requiere de intervenciones de características y formas muy diversas, muy diferentes. ¿eh? Por lo tanto, estructuraré esta presentación en tres puntos. Intentaré ser breve. Begoña me avisa si me paso. <risa> Eh, y, en primer lugar, haremos un, nada, una, un par de definiciones técnicas clave para tener claro de qué hablamos cuando hablamos de segregación escolar y por qué es importante corregirla. Mm, parecería que no fuera necesario hablar de esto, pero por los tipos de estudios que salen últimamente parece que vuelve a ser necesario explicar por qué es necesario reducir la segregación escolar. Eh, en un segundo punto, me centraré en los primeros eh, análisis que hemos realizado a partir de… Del, del estudio diagnóstico de la desigualdad socioespacial, atendiendo a tres grandes cuestiones. ¿Dónde vive y dónde va a la escuela el alumnado que podemos considerar vulnerable? ¿Cuál es la relación entre segregación escolar y residencial en Euskadi? Y ¿qué ocurre con la movilidad geográfica del alumnado? Porque sabemos que este es un factor muy importante de la desigualdad socioespacial. Y en tercer lugar, me ocuparé de definir la propuesta que es la que está en estos momentos implementando el, el Departamento de Educación. Una, una breve definición sobre segregación escolar. Cuando utilizaremos el concepto en esta presentación de segregación escolar, nos referimos a la distribución desigual del alumnado que tiene determinados atributos, que pueden ser por cuestión de rendimiento, de nivel social, de origen cultural, de nivel económico, cualquier variable que permita agrupar, al alumnado normalmente en dos grupos, nativo versus inmigrantes, ricos y pobres, niños, niñas. ¿no? Formas de segregación se refieren al, al atributo de alguna característica del alumnado. Y otra, otra definición fundamental, y esto es muy importante, es a qué territorio nos referimos. ¿Sí? Cuando hablamos de la segregación escolar en genérico, de algún modo no estamos diciendo demasiada cosa. Porque la segregación escolar, los índices pueden cambiar radicalmente si estamos hablando de toda una provincia, si estamos hablando de un distrito escolar, si estamos hablando de un municipio o si estamos hablando de un país incluso. ¿Eh? Por lo tanto, definir grupo y territorio, y la lógica de definir territorio es la lógica que parece razonable desde el punto de vista de la planificación y el equilibrio educativo, es lo que nos puede ayudar a entender qué es la segregación escolar, ¿Eh? Y lo que hacemos es calcular la infra o sobre representación de cada uno de estos grupos, en ¿eh? función de alguno de los atributos, en, eh, y su presencia en el territorio de referencia. ¿eh? Luego veré muy rápidamente los índices que utilizamos. ¿Cuáles son los efectos? ¿Por qué es importante? Pues no me entretendré en esto porque hay mucha documentación, hay muchísima evidencia, muchísima bibliografía. Estos días ha resurgido el debate de si efectivamente... ¿Reducir la concentración de alumnado merece la pena porque mejora el rendimiento o no mejora el rendimiento? Hay muchos estudios que nos dicen que sí, otros nos dicen que existen dudas. Julio Carabaña acaba de hacer un estudio con datos PISA para España que dice que no, que no hay para tanto y que, por lo tanto, la segregación escolar no es un problema educativo. Es un tema controvertido, pero la mayor parte de evidencia nos dice que esos efectos pueden estar. Pero es que, a pesar de eso existen otros efectos por los cuales merece la pena llevar a cabo estas políticas ¿No? sabemos que reduce el abandono educativo prematuro el nivel niveles menores de segregación escolar sabemos que los rendimientos económicos a largo plazo sabemos que los costes públicos de administrar educación y de programas compensatorios cambian, sabemos un montón de cosas y sabemos sobre todo creo que el consejero se refería a ello en su introducción a lo básico que es la segregación escolar o la desegregación escolar desde el punto de vista de la cohesión social. La segregación escolar es la expresión de cómo queremos vivir, en definitiva, y si queremos una sociedad fragmentada, polarizada o intercultural y lo más cohesionada posible. ¿Qué hemos analizado en el estudio? Pues mh, variables como las que están en, en la nube izquierda, ¿no? origen extranjero del alumnado, NAE, beneficiario de beca o los datos del ISEC facilitados por el ISEI, del nivel socioeconómico y cultural de las familias, ¿eh? que con distintos puntos de corte nos permite ver distintos niveles de estatus de socioeconómico del alumnado. Y lo hemos hecho para municipios, básicamente, también provincias y zonas educativas. Luego me referiré a qué son zonas educativas, porque hasta ahora... Estaban poco operativas en, en Euskadi y a partir de este proyecto y de esta nueva definición política se han definido zonas educativas. Y lo hemos hecho a tre en tres etapas educativas, midiéndolo en educación infantil, educación primaria y en secundaria obligatoria. Dos grandes índices son los que vais a encontrar en el, en el informe. Por un lado el índice de disimilitud y por el otro lado el índice de aislamiento o exposición. Existen otros índices de segregación, pero no, no entramos en ellos en el estudio, no son, son más complejos y no tienen mucho sentido. Pero estos dos son relativamente fáciles de entender y nos ayudan a hacernos una fotografía de qué niveles de desigualdad socioespacial tenemos en el país. ¿no? El índice de disimilitud sería el porcentaje de alumnado del grupo vulnerable del que estemos hablando, sea becario, sea de ISEC bajo o lo que sea, que hay que cambiar de centro para que no exista segregación. Es la medida. No quiere decir que eso sea lo deseable, porque la segregación igual a cero no existe, pero sí que nos da un poco la medida. Un índice de 0,43, por ejemplo, se interpretaría como que hay que movilizar el 43% del alumnado vulnerable para que cambie de centro, o el porcentaje del no vulnerable para que cambie de centro, para conseguir el equilibrio perfecto en el territorio de referencia, sea un municipio, sea un distrito, sea lo que sea. Normalmente, en la literatura internacional, cuando veamos índices menores de 0,3, consideraremos que estamos con niveles relativamente bajos de segregación, por encima de 0,3 el tema empieza a ser preocupante y por encima de 0,5 se puede considerar alto. Y por otro lado tenemos el índice de exposición, que de algún modo es un índice de concentración y que es distinto del de disimilitud. El de aislamiento, o exposición, nos expresa la probabilidad de que un miembro del grupo minoritario se encuentre en su escuela con otro miembro del mismo grupo. Es la probabilidad de estar con alguien como tú o con alguien diferente. ¿eh? Sería el de aislamiento versus el de eh, exposición al grupo diferente. ¿eh? Eh, y nos expresa, por lo tanto, puedo tener territorios, para decirlo de una forma muy simple, eh, muy segregados y con poco índice de aislamiento, y al revés, tengo, puedo tener territorios, esto es, lo, es muy común, donde las escuelas de un determinado municipio se distribuyen al alumnado vulnerable más o menos mismo, del, con un equilibrio parecido, pero hay una escuela que concentra un elevado eh, volumen y proporción de alumnado del grupo vulnerable. Esto es relevante, ¿por qué? Porque las lógicas de intervención política con contextos de un tipo o de otro, pueden ser claramente diferentes. Bien, vistos estos elementos introductorios, vamos a, vamos a, la, a los datos. ¿eh? En, en, en el informe que ya se ha publicado esta mañana, eh, tenéis disponibles muchos datos, ¿eh? muchos mapas sobre todo. ¿eh? Este, este, por ejemplo, es un mapa muy simple que nos dice dónde viven los niños y niñas de primero de ESO del País Vasco. Y nos sirve desde un punto de vista territorial para entender claramente dónde está la concentración de los núcleos urbanos, ¿no? se ve claramente la zona de Bilbao y alrededores eh, Donosti y Vitoria, ¿eh? y luego puntos con cierta concentración en el centro del territorio y sobre todo ya se puede apreciar una característica que es constante en nuestro análisis, que es que la provincia de Álava es... Eh, mucho más despoblada, pero no por ello tiene menos problemas precisamente de, de segregación. Y esta es una de las cuestiones que cuando vamos a observar, no estamos hablando de distribución, todavía estamos hablando de presencia aquí. Eh. Observamos, por ejemplo, dónde está escolarizado el alumnado de origen extranjero en educación primaria, en el curso pasado. En este mapa podéis ver, y, y en la pequeña tabla que hay a la derecha, que la proporción y la presencia de este alumnado en la provincia de Álava es, es superior a la de Vizcaya y Guipúzcoa. ¿eh? Y que los núcleos urbanos que antes claramente concentraban un mayor número de población no son necesariamente donde más se concentra el alumnado extranjero. Existe claramente una relación entre entorno urbano y mayor presencia, pero evidentemente hay puntos de municipios quizá con carácter más industrial, lo que sea, que tienen mayor proporción de alumnado extranjero. Y cuando miramos el porcentaje de alumnado de ISEC bajo, en este caso estábamos mirando municipios, aquí estamos observando las, las, las zonas educativas, y ¿eh? la distribución en zonas educativas, que en algún caso, como veremos, agrupa más de un municipio y en las capitales parte estas capitales en distintas zonas. También se puede apreciar que la distribución socioeconómica del alumnado de ISEC bajo es desigual entre las provincias y entre las zonas. ¿eh? Nada nuevo hasta aquí, quizá sí que me atrevería a decir que, una expresión que tenemos en catalán que es de unidó, que quiere decir que, que estamos ante un problema de desigualdad significativo, ¿eh? que hay diferencias notables y que merecen la pena la intervención porque los porcentajes interterritoriales entre territorios son notablemente elevados. Otra forma de expresarlo, que es lo que aparece aquí, es estos diagramas de cajas. ¿eh? Aquí lo que tenéis en cada columna es alumnado eh, en, de, con distintos niveles de corte del, del índice socioeconómico y cultural, el primer, el 25% más bajo, el 20% o el, o el 15% y del alumnado NAE. ¿eh? Y las cajas lo que nos indican es lo que tenéis aquí en la izquierda, ¿eh? donde está la raya en el centro de la caja. Eso es la mediana de la distribución, quiere decir que tantos municipios me quedan arriba de ese punto como debajo ¿eh? del de alumnado vulnerable en las zonas educativas. Cada punto estaría, cada zona estaría dentro de, de, de cada una de las columnas eh, y la, los fragmentos de arriba y los de abajo me expresan el 25% más bajo y el 25% más alto de las zonas vulnerables para cada punto del ISEC. ¿eh? El que tenéis en rojo, por ejemplo, es el que nos interesa mirar porque es el que luego se toma de referencia para el cálculo del de alumnado con eh, ISEC bajo, ¿eh? con el 15, del 15% más bajo del ISEC. Fijaros que en la parte de arriba hay algunos puntos que lo que nos indica es que es lo que llamamos los outliers, ¿no? son gente que se sale, zonas que se salen de la distribución. En este caso serían zonas que tienen porcentajes especialmente elevados de alumnado vulnerable y que puede que requieran evidentemente intervenciones específicas en esas zonas. ¿eh? Y fijaros que la distribución llega de cero hasta más del 60%. Por lo cual la desigualdad socioespacial se expresa de este modo. ¿eh? fijaros también que en la distribución, donde mayor dispersión es a partir del corte aproximadamente del 20% hacia arriba, ¿eh? es cuánta mayor dispersión de las zonas tenemos eh, por lo que respecta a la vulnerabilidad. <ríe> Índices de segregación. Este es el índice de disimilitud calculado a nivel de del agregado provincial ¿eh? de del alumnado de origen extranjero por etapas y territorio. ¿eh? Esto quiere decir algo, sí, pero quiere decir mucho, no. ¿Por qué? Quiere decir algo porque, evidentemente, nos, nos indica que son índices elevados, que tenemos un problema de desigualdad en la escolarización del alumnado de origen inmigrante en todas las provincias y, especialmente, en Álava y Vizcaya, es más destacado. Eh, nos dice también una cosa que ya sabemos, que es que estos porcentajes son, evidentemente, parecidos en infantil y primaria y bastante más bajos en, en secundaria obligatoria. No es, eh, no es raro que ocurra así, porque normalmente en educación secundaria obligatoria tenemos menos centros y la probabilidad de mezcla social es mayor que en infantil y primaria. Pero digo que no quiere decir mucho porque la lógica política luego no es de distribución provincial. La lógica política será por distribución, en todo caso, por zonas más acotadas, Uh, más reducidas. Y en, pero sí nos da un, un indicador significativo del, del nivel de desigualdad del alumnado de origen extranjero. Y cuando miramos, por ejemplo, la disimilitud del alumnado con un nivel de socioeconómico bajo, ¿eh? del 20%, los índices no son tan elevados, pero son moder de moderados a altos. ¿eh? Y también vuelve a ser áraba y en este caso Vizcaya también eh, la que tiene un porcentaje. Más elevado. En este caso lo estamos calculando para eso, porque los indicadores de ISEC los hemos podido utilizar básicamente para, para educación secundaria obligatoria. Y este es un gráfico muy relevante y muy interesante, que es, y, y no es extraño ni sale desigual a lo que ocurre en muchos otros territorios. Es la relación entre segregación escolar y segregación residencial. Es decir, sabemos que la segregación escolar es superior a la segregación residencial. Eh, los puntos que están por encima de la diagonal, cada un punto es un municipio y el tamaño del punto nos indica el tamaño del municipio. Nos, nos, los que están a la izquierda de la, de la diagonal serían aquellos municipios en los cuales la segregación escolar es eh, sensiblemente superior a la segregación residencial. Vemos que hay algunos puntos donde no ocurre, eh, pero en la mayoría sí ocurre. Esto depende, evidentemente, de muchos factores, es complejo, pero nos manda un mensaje muy claro. La lucha contra la segregación escolar no es una lucha de movilizar a los alumnos de un punto a otro del territorio. La política de buzzing que tiene Estados Unidos desde los años 70, que respondía a una lógica donde la segregación residencial era extrema y donde los distritos de niños negros y niños blancos eran completamente diferentes, obligaba… ...para luchar contra la segregación a esa movilidad geográfica. Aquí no es necesario, puede ser necesario excepcionalmente. ¿eh? O en Cataluña, que llevamos algunos años trabajando el tema, sabemos... ...y esto es algo que no, no me canso de decir cuando aparece algún político diciendo... ...no, es que no me puedes pedir que yo lleve en autobús los niños de un punto al otro. Es que nadie te pide esto. Nadie pide esto. Lo que pedimos es, piensa en qué colegios tienes relativamente cercanos y que pueden presentar niveles de desigualdad y de segregación muy elevados. ¿eh? Hay barrios en Barcelona donde eh, algunas escuelas concentran el 80% de alumnado de origen inmigrante y otras tienen menos del 10%. ¿eh? Y eso es lo que se intenta corregir de algún modo. La diferencia entre segregación residencial y escolar también se puede expresar en la probabilidad que tienen... Los, eh, los alumnos de asistir o no a un centro altamente segregado, ¿sí? en función, que sería con, con porcentajes elevados de alumnos de ISEC bajo, por encima del 27%, en función de la composición social de la zona. Es decir, cuanta, cua, lo que nos dice este gráfico es que cuanto mayor sea la segregación de zonal, la segregación residencial, mayor también es la segregación escolar. ¿Es superior la escolar a la residencial? Sí. Pero ¿tiene relación la residencial con la escolar? También. ¿Eh? Y nos está diciendo que en zonas altamente segregadas, la probabilidad que un alumno que esté en una zona de residencia con un, más de un 20% de alumnado vulnerable es 16 veces mayor de que ese niño se escolarice con alumnos vulnerables que no eh, el hecho de que un niño vulnerable esté en una zona no vulnerable. ¿Eh? Esto es lo que nos está diciendo en cuanto a probabilidad. Y como es lógico, vuelve a ser también más eh, relevante en, en primaria que en, que en secundaria. Y este gráfico es también muy revelador. Aquí ya no nos vamos a, las, a los índices de disimilitud, sino a los índices de aislamiento y exposición. Aquí hay muchas columnas, pero las explico rápido. Lo que nos, es, nos está diciendo este gráfico es que las tasas de exposición, es decir, las probabilidades de que los alumnos de un estrato socioeconómico estén con alumnos como ellos, cómo son de distintas en función de si los estudiantes son de ISEC bajo, ISEC medio-bajo, medio-alto o alto, y en función de si van a escuela pública o van a la escuela concertada. Fijaros que es muy revelador que la probabilidad de concentración de los estudiantes de ISEC bajo en escuelas públicas sea de un 44%, es decir, 44% de esos alumnos van con alumnos como ellos y, en cambio, el mismo estrato socioeconómico en el sector concertado nos llega al 24% solamente. Y cuando miramos la parte de arriba, ¿qué ocurre con la concentración del estatus socioeconómico elevado? En el otro extremo tenemos que el 43% de estudiantes de ese calto que van a escuela concertada van con alumnos como ellos, y ese porcentaje, cuando se, taca, se trata del sector público, alcanza el 23%. Es decir, siempre hay tasas de exposición elevadas, porque hay, eso es razonable en entornos donde existe segregación escolar, pero tengamos en cuenta que no en todos los sectores se comporta igual y este también es un elemento muy importante para corregir. Eh, y, el, y el mensaje que nos manda este, esta, este gráfico es que hay un sector que tiene más trabajo que hacer por la equidad en Euskadi que otro. ¿Eh? Fijaros que también la distribución del alumnado según ISEC y titularidad nos expresa diferencias, entre Estos simplemente son porcentajes ¿eh? y se puede, se puede observar cómo el nivel de concentración general de alumnado de ISEC bajo en la escuela primaria se produce claramente más en el sector público. Insisto que cuando hablamos de segregación, la, el, el sector es importante, pero las diferencias intrasectores son tan o más importantes que las diferencias intersectores. También existe segregación dentro de cada sector. Y eso es algo a tener muy en cuenta a la hora de desplegar políticas. Y estos mapas tan chulos, que son una maravilla, no me diréis que no, ¿eh? los tenemos para, básicamente, las tres capitales. Pueden ser algo complejos, pero creo que son muy reveladores. Son mapas de densidad, ¿de acuerdo? Lo, lo, si os olvidáis de los puntos y miráis solamente eh, las manchas, lo que nos, nos indican las manchas más coloradas, más fuertes, es que la densidad, en el mapa de la izquierda, del alumnado socialmente vulnerable, del primer quintil del ISEC, cómo se distribuye en la ciudad de Bilbao ¿eh? y, y, y dónde se concentra más ese alumnado. En el mapa de la, de, de la derecha sería el del alumnado de ISEC socioeconómicamente alto. ¿eh? Fijaros que hay algunas zonas donde hay coincidencia, pero existe diferencia de densidad en un mapa y otro. Y lo, y lo que tenemos en los puntos son el nivel medio de ISEC de esas escuelas, de ISEC alto, ISEC medio y ISEC bajo. Es decir… Si miramos el mapa de la izquierda, como es lógico, hay más puntos rojos, que son escuelas de ISEC bajo, allí donde la densidad del alumnado de socioeconómicamente bajo es mayor. Y en el mapa de la derecha hay más puntos verdes, porque es donde hay más escuelas de ISEC alto, en zonas donde se concentra el alumnado de ISEC alto. Pero fijaros que no es excepcional que existan puntos inversos, que serían las situaciones más extremas de diferenciación entre segregación escolar y segregación residencial. Y hay algunos puntos de color naranja que serían, por decirlo así, los puntos deseables. Si tenemos que conseguir pintar todas, todo el mapa de, de, con puntos naranjas, sería lo deseable, sería alcanzar niveles de ISEC medio en cuanto a cálculo. El, el ISEC medio es simplemente una media y luego también podría ser muy desigual, pero bueno, para entendernos de forma simple, esto sería... Una, un, un, una política deseable. Eh, en todo caso, creo que los mapas, este tipo de mapas son muy reveladores y muy, muy interesantes para observar territorialmente donde tenemos precisamente algunos puntos calientes en los, que, en los que trabajar. Y por último, desde el punto de vista de diagnóstico, la distancia recorrida la, el tema de la movilidad educativa es, es muy importante, ¿eh? especialmente lo es en Euskadi, porque hay un tema también de densidad socioespacial, ¿eh? en la zona de Árabe la densidad es baja, la movilidad es alta, pero no, el nivel de movilidad comparado con otros territorios nos ha dejado bastante sorprendidos. ¿eh? O sea, aquí la gente se mueve mucho, no, no tanto como en Chile, donde son capaces de ir a la otra punta de la ciudad, pero, pero en Euskadi la, la, las las familias por razón de escolarización se mueven bastante y hay que conseguir que se muevan menos. ¿De acuerdo? Ahí no sé si, es, si estáis al tanto de los debates sobre la ciudad de los 15 minutos y de la importancia también desde un punto de vista socioambiental ¿no? que, que, que, que tienen estas cuestiones y porque además simplemente si atendemos a los mapas que hemos visto parece claro que si consiguiéramos reducir segregación escolar a los niveles de la residencial y a el nivel de ganancia sería significativo. Bien, para medir la movilidad educativa nos hemos ocupado de tres grandes cuestiones. La distancia recorrida para llegar al centro escolar. La movilidad escolar intermunicipal. Es el alumnado que cambia, por lo tanto, de municipio para escolarizarse. Evidentemente, a nivel de eso es mucho mayor porque hay menos centros. Y la escolarización de proximidad. Es decir, cuánto alumnado se escolariza en el centro más cercano. A su domicilio. No tengo tiempo de entrar a fondo, simplemente mostraré un indicador, pero tener en cuenta que lo, lo que estas variables eh, nos, nos expresan respecto a la, a la situación del alumnado vulnerable es que siempre es el que menor distancia recorre para llegar al centro, es decir, mayor escolarización en el centro cercano, no cambia de municipio para escolarizarse. Y, y, exacto, lo que decía, mayor escolarización en el centro más cercano. ¿eh? Esta es la pauta en general. ¿eh? Este gráfico, por ejemplo, nos indica cómo se comporta el alumnado respecto a la, a la movilidad, es decir, porcentaje de alumnado escolarizado en educación secundaria en el propio municipio de residencia, según sus características, y, y podemos ver cómo el alumnado que va a escuela pública se escolariza mucho más en el municipio de residencia que el que va a la concertada, el que es becario más que el no becario, el que es de origen inmigrante más que el nativo, el que no es NEAE más que el NEAE, porque aquí hay diferencias además por sectores, eh, por el tema del de, de, tratamiento de las necesidades eh, es, específicas de apoyo educativo, tiene una lógica distinta a la lógica social, y, el, y por último, por quintiles de renta, evidentemente también es mayor la escolarización en el municipio de residencia de los quintiles más pobres, del primer quintil en comparación con el segundo, el tercero y el, y el cuarto. Bien, visto muy someramente y muy rápidamente el diagnóstico y tened en cuenta que hoy mismo se ha publicado en la página del, del departamento, del ISEI, no sé en cuál, del ISEI, <ríe> eh, y, y que se pueden consultar muchos más datos eh, y, y durante la próxima semana, además, todos estos mapas y estos datos ya aparecerán con un anexo que permet, permite ver por municipios, zonas y provincias eh, las cifras específicas. ¿eh? Eh, la propuesta de, de, que, que, se, se, que discutimos y que, y que elaboramos, discutimos mucho con, eh, con, eh, en cuanto al, a la definición de la distribución equilibrada del alumnado vulnerable… Eh, no sale de, de la nada, ¿eh? hay algunas iniciativas que ya se están llevando a cabo ¿eh? en, en otros territorios. Cataluña tiene algunas experiencias, tiene sobre todo, después escucharemos a Juanjo, que nos explicará bien el, el nuevo decreto de admisión que se aprobó en el año 21 en Cataluña en el marco del pacto contra la segregación y que plantea un claro objetivo de eh, redefinir la política de detección y distribución del alumnado vulnerable. Flandes tiene algunas iniciativas interesantes y, en, y de forma piloto en, en algunos territorios de Francia se están aplicando también nuevas políticas de distribución del alumnado vulnerable. ¿Qué es lo que requiere este modelo? Un sistema eficaz de detección de la vulnerabilidad y de la desventaja educativa y esto en sí mismo ya es una decisión política y es una decisión que requiere debate con la comunidad educativa y considerar qué alumnado es necesario eh, poder distribuir, persigue equilibrar distribución de este alumnado dentro de las áreas de influencia o las zonas. Por lo tanto, y este es un mensaje muy importante, es una política que permite reducir significativamente la segregación intraterritorio, que ya es importante porque ya hemos visto que es mayor que la segregación residencial pero puede existir segregación interterritorial que requiera otro tipo de medidas y otro tipo de políticas. Por lo tanto, cuando decía al principio hay otras políticas que realizar, tengamos en cuenta esta cuestión. Los centros, sean públicos concertados, asumen la misma proporción de alumnado vulnerable mediante una reserva de plaza, que es representativa de la proporción del alumnado vulnerable en las zonas del territorio, y el alumnado accede a la escalurización según esa condición de vulnerabilidad, y lo hace a las plazas que se reservan para cada colectivo. Y para poder desplegar esta política en Euskadi, más allá de la necesidad de contar con un diagnóstico como el que hemos realizado, hay que definir este sistema de detección y contabilizar, el alumnado vulnerable, que es lo que en estos momentos se está llevando a cabo, la creación de zonas educativas, ¿por qué?, porque... Probablemente conocéis que sabíamos de un sistema con escasa planificación, con zonas que tenían solapamientos, con centros asignados a más de una zona que eh, no tenían ninguna lógica desde la lógica de planificación. Si se lleva a cabo una política de este tipo es necesario redefinirlo y redefinir zonas, que es lo que se ha intentado hacer. Hay que identificar la proporción de alumnado vulnerable residente en cada zona y asignar, por lo tanto, proporcionalmente la cuota correspondiente. Esta es la referencia territorial ¿eh? y, por lo tanto, cuando hablamos de zonas, el Departamento de Educación lo que ha hecho es definir que todos los centros están en estos momentos en una y solo en una área de influencia, algo que antes no ocurría. Todos los domicilios están en una y solo en una área de influencia. En todas estas áreas de influencia hay al menos un centro público. Esto es también una opción política, ¿eh? Eh, que a mí me parece bien, ¿eh? pero... No tendría por qué ser así, pero es así. Las áreas de influencia son la referencia para medir el índice de vulnerabilidad y para la matriculación del alumnado. Estas se han propuesto siguiendo la zonificación actual y tratando de realizar el mínimo número de, de modificaciones posibles, pero en algunos casos se ha tenido que hacer. Salvo en las capitales están compuestas por uno o varios municipios, ¿eh? que son siempre limítrofes, y... Esta también es una cuestión importante, que es que conocemos, por lo que hemos estudiado de Euskadi, y seguro que, que también conocéis, la concentración de determinados, eh, de, en determinadas zonas de, termina, de, de Euskadi de alumnado no residente, ¿no? y a veces incluso casi superior a la población. Eh, en estos municipios, en cual alumnado procede en más de un 20% de municipios distintos, de los que conforman el área de influencia, la lógica ha sido aplicar la proporción ponderada del índice de vulnerabilidad correspondiente a las áreas de influencia de donde proviene el alumnado del centro. Es decir, es una medida, es decir, en este caso deshacemos la lógica territorial para tener en cuenta que el alumnado que va a esta escuela procede de zonas distintas y es, son esos porcentajes de referencia los que se van a utilizar para calcular. Eh, reserva, reserva de plazas. ¿eh? Bueno, no entro, no entro en estos detalles, en todo caso hay personas aquí del Departamento de Educación y del ISEI que pueden explicarlo mejor, pero la lógica de utilizar el, bueno, do, dos grandes elementos en la definición de la vulnerabilidad, una definición socioeconómica eh, que tome el 15% eh, del ISEC más bajo en el proceso de admisión, toma ¿eh? eh, el 15%, tome el 15 de la media del, de todo el País Vasco, pero lógicamente ese 15% en algunas zonas se eh, reduce al 7 y en otras aumenta al 40. ¿Eh? Y, y son esos los, los índices de referencia que hay que tomar de modo inicial. ¿eh? Eh, aquí hay algunas, eh, simplemente son algunos indicadores que indican que puede parecer lógico tomar a menos inicialmente este 15% del ISEC, ¿no?, eh, la tasa de del ARO, de AROPE, ¿no? la proporción de, de personas viviendo en hogares con carencia material severa, con hogares de baja intensidad, son porcentajes, digamos, donde eh, a partir del 15% este, este tipo de situaciones quedarían incluidas en la definición y la tasa de, de vulnerabilidad. ¿eh? Y el procedimiento es, es simple, ¿no? Se marca un nivel de referencia en cada área de influencia con el porcentaje de alumnado vulnerable en los centros de, del área, ¿no? de tipo orientativo. Eh, se inicia el proceso de admisión y, en este caso, las familias han, han tenido que contestar un, un cuestionario sobre la situación socioeconómica. Eh, yo, particularmente, creo que la, la, la situación ideal, y, y esto Juanjo lo conoce bien y lo hemos debatido, ¿no? es poder, si es posible, utilizar datos secundarios, pero no es sencillo, es decir, datos que puedan provenir sean de la agencia tributaria o de otro lugar que nos permitan, evidentemente, objetivamente, identificar a la población vulnerable. Pero, pero para iniciar eh, lo que es importante es ver cómo funciona y a ver cómo, cómo funciona el, el, la recogida a través de encuesta. A partir de la información recogida se define con los criterios fijados el alumnado que se va a considerar vulnerable y el que no. Se define para cada zona ese nivel de referencia con el porcentaje de alumnado vulnerable de reserva de plazas. Se concreta y se planifica de oficio para cada centro el número de alumnos y alumnas vulnerables para los que hay que reservar plaza. Y se realiza el proceso de listas provisionales, baremando en aquellos centros en los que hay más demanda que oferta para cualquiera de las tipologías del alumnado. Esta es, una logica, es la técnica y el procedimiento simplemente... Eh, por el que se aplica la, la reserva de plazas. Simplemente termino. Eh, eh, creo que lo que es relevante y especialmente significativo es eh, iniciar un proceso de este tipo. Es muy importante que a partir de ahora se pueda evaluar de forma lo más objetiva posible los efectos de aplicar esta nueva política. Y eh, creo que eh, Joaquín hablaba al principio de 43 medidas... Y esta es, si se quiere, solo una de ellas. Es decir, estamos hablando ante una agenda, eh, la, estamos ante una agenda por la equidad educativa que requiere de otras intervenciones. Requiere de lógicas de planificación que no pasan simplemente por una lógica de, de, de distribución del alumnado y eh, de equilibrio del alumnado. Pero es verdad que una medida de este tipo, y por la experiencia que tenemos, por lo visto, en otros países, es un paso muy significativo y, y valiente desde el punto de vista de la lucha contra la segregación escolar. Muchas gracias. Es que ricasco, Xavier. Muchísimas, muchísimas gracias. Bueno, a hacer apenas que en Guas, Baña Xavier Remenegonda, con toda la información, datos que ha compartido con todos nosotros y nosotras, yo creo que si queréis es pertinente darle un poco de espacio para el debate preguntar. preguntas. Jema Zabaleta eukiko dugu gidari, Juan Jorekin eh oi Xavierrekin batera eta bueno, tartetxo bat emango dugu. Jungo gara egunean sehar denbora berreskuratzen, baina merezi du quien sea eskentzea. que eh, Xavier por tu interesantísima aportación. Xavierre kezandako hitzek eh pentsatzera vida gaituzte eta ez dakit Sembat Galdera sortu y aras, gaituzte, beraz gogoetak eta galderak espacio irek, eh, espazioa irekiko dugu, aprovechando la magnífica ocasión de poder eh, tener una de las voces más autorizadas en esta materia. Así que, sueg duzue, Itza. Hola, Egunon, Denori. Eh, bueno, pues muchas gracias a Xavier por su exposición pero es que yo llevo acudiendo a esta jornada, ya es la tercera, ¿no?, y a otras que han convocado a otros colectivos y la verdad es que cada vez me hace más daño escuchar la palabra vulnerable, alumnado vulnerable, población vulnerable. Es una población preferente, alumnado preferente. Yo creo que el lenguaje muy, que utilizamos es muy significativo, y quizás es el momento de cambiar un poquito y darle la vuelta, ¿no? Y en vez de hablar siempre del alumnado vulnerable, hablar del alumnado preferente. Y luego, pues, eh, el tema de la redistribución del alumnado vulnerable, pues, no me parece que sea tampoco muy una medida definitoria ya que hablamos de redistribución, pues podíamos poner el foco en el alumnado no vulnerable, en las familias no vulnerables, porque a las vulnerables nadie les ha preguntado nada. Y entonces, eh, no sé dónde están, no les he oído la voz apenas en estas jornadas y no sabemos lo que piensan. Eh, pero sí que sabemos lo que piensan el resto de las familias. Entonces, ya que estas familias más autóctonas, porque ya hemos hablado que migración es un poquito como, es un, es un problema, pero eso es, eso es lo que se traslada a la sociedad, ¿no? Estamos eh, dando los medios de comunicación hablando de las familias vulnerables, de los índices de vulnerabilidad, estamos poniendo el foco en las personas, en la, en la población más, mmm, más preferente, que debería de ser más preferente. Y entonces, no sé, quizás la propuesta será poner el foco en las familias no vulnerables, ...para que ellas no se muevan tanto en esto... ...has dicho antes que por razones educativas hay mucha movilidad en Euskadi. Entonces, eh, bueno, pues vamos a dejar de que se muevan tanto estas familias... ...que ahorrarán también un dinero si es que llevan a sus hijos, a sus hijas... Al, ...a los centros más cercanos. Quizás deberíamos de repartir a las familias no vulnerables. Gracias. Eskari Bien, gracias por la, por la intervención. Muy rápidamente... Mmm... A mí no me preocupa excesivamente el lenguaje, eh, sobre todo cuando estamos hablando de, de, de lo, llamémosle preferente, completamente de acuerdo. ¿eh? Yo tengo la sensación de que lo que se trata es identificar una necesidad educativa o una necesidad social y, y, y me parece que cualquiera de las expresiones puede ser válida si se define bien y si se explica bien qué es lo que queremos decir. Y respecto a la segunda cuestión… Hay dos cosas, simplemente. Una, hay que tener en cuenta que en la reproducción de la segregación interviene también lo que llamamos emulación cultural. Es decir, una, hay una lógica de la segregación escolar que, a la que contribuyen las propias elecciones de las, de las familias preferentes. Es decir, de las familias que están en eh, colectivos inmigrantes, por ejemplo, realizan elecciones por emulación cultural de forma eh, frecuente, ¿eh? cosa que es muy lógica y muy razonable. ¿eh? ¿Por qué? Porque se sienten seguras en su entorno, porque eh, la lógica comunitaria es esa. Eh, y, y, y creo que hacer política para romper esa inercia, a mí me parece una política, política interesante, del mismo modo que me parece una política interesante eh, realizar medidas que permitan reducir lo que llamamos el white flight ¿no? que nos permitan reducir los efectos huida la movilidad de la clase media pero hay que tener en cuenta otra cuestión y, y por lo tanto yo sería el primer defensor si hay algún político valiente que se atreve a decir vamos a distribuir vamos a poner cuotas de padres con estudios superiores ¿En caso? ¿por qué no? pero hay algo interesante en esta política también que es que si tú pasas de niveles muy bajos de reserva de plazas, como los que han existido normalmente en los sistemas educativos, a niveles más elevados, indirectamente también empiezas a distribuir la otra población. Y una vez consigues determinados umbrales de redistribución, hay, hay, es verdad que hay una población que se autosegregará toda la vida, porque buscará la escolarización por su lado. Pero hay niveles donde la lo que llamamos en economía la elasticidad de la segregación es, es mayor. Es decir, que son muy sensibles a no escolarizar a su hijo si saben que la escuela del vecino tiene 80%, pero igual si ya baja al 50% o al 40% y se redistribuye mejor, empieza a repensarse esas decisiones. Y ese es el target, no el sector que se autosegrega. ¿eh? Para el sector que se autosegrega, estoy de acuerdo que pensemos políticas alternativas y pensemos políticas de qué responsabilidad pública hay que exigirles. Y si no juegan a esa responsabilidad pública, quizá hay que cambiar el, las reglas del juego. Completamente de acuerdo. Pero para mí, el target más significativo en reducción de segregación está precisamente en niveles que pueden empezar, y por eso es muy importante evaluar las políticas, a modificar comportamientos con, con políticas de este tipo. Yo tengo algunas dudas con lo que respecto, Nada, muchas gracias, a ver soy capaz de transmitir a mí lo que me preocupa en todo esto. Yo me llamo Jonathan y vengo de una asociación gitana que se llama Caledor Callico. Primero, quisiera saber dónde encaja el pueblo gitano dentro de esta, de esta estadística, porque no ha parecido oír el nombre en ningún momento, y si hablamos de segregación y nos olvidamos del pueblo gitano, pues me choca y me sorprende bastante. Y luego, no he oído en ningún momento a hablar de éxito escolar. Y me ha chocado muchísimo. O sea, por si por ejemplo, si un lado Gitano deja de estar en centros donde llega mucho alumno Gitano, ¿va a mejorar su rendimiento académico y escolar? La experiencia, desde el 89 trabajando en el alumno Gitano y trabajando en centros educativos de primaria y de secundaria, nos pues dice que no, porque en territorios donde el alumno Gitano está mucho más disperso, no en centros agregados o guetos, entre comillas, no, el resultado académico sigue siendo igual de desfavorable. Entonces, me preocupa. A mí no me preocupa que el alumnado gitano esté junto, porque no creo que el problema de un centro sea el alumnado de sus familias, como parece que se, si evitamos tres segregados evitamos el problema. Para mí el problema no está en el alumnado gitano, en el alumnado de sus familias, ni gitano, ni migrante, ni vulnerable, como queramos llamarlo. El problema está en los datos, en el resultado académico de esos centros educativos. Esa es la parte que a mí, a mí más me preocupa, sí. de qué me sirva a mí que hace es que la lógica no esté más disperso si los resultados académicos siguen siendo igual de malos? bueno yo... O sea, creo, yo si, ¿Me esta, choca? Sí, si, esta, yo creo que queda clara la, la, la reflexión, eh, interesante la reflexión sobre la cual eh, digo para que haya posibilidad de, de, de que haya más preguntas y más eh, cuestiones. Eh. Es que ricasco muchísimas gracias. Javier eh. eh, Sí, sí, sí. Bueno, yo... Yo creo que tienes, tienes mucha razón, el tema, a ver, en 35 minutos no puedo recorrer la, las políticas de equidad en España y, y cuántos grupos son desfavorecidos, alumnado con discapacidad, alumnado, muchas situaciones, por supuesto, y, y el, la población gitana, curiosamente, ha sido la gran olvidada en la política educativa en España y justamente se activan a veces estas políticas cuando numéricamente, debido a la población inmigrante, empiezan a ser más numerosos, ¿no?, eh, en, en todo caso, dos cuestiones sobre esto. Una, me parece que lo, es, es especialmente significativo que utilicemos criterios lo más objetivables posibles y lo menos etnificados posibles. Es decir, ¿habrá, si utilizamos bien estas medidas, mucha pobl población gitana incluida en el grupo de vulnerables o preferentes o llamémosle como queramos? Por supuesto, la habrá. Uh, sobre concentración o no concentración hay debates, hay datos, hay muchas situaciones que, que podrían, digamos, um, abrir el, el, el, el pastel. Pero el tema del, de las probabilidades y de las, las, los resultados de éxito o no educativo están precisamente altamente relacionados con niveles de, de, de, de distribución también. Es decir, no, no estoy diciendo que esta sea la política, de las políticas, la única solución. Pero minorizar que la concentración de la vulnerabilidad y la concentración de los problemas no tiene consecuencias sobre el éxito educativo es negar una realidad y, por lo tanto, nos obliga a tener que tomar, yo creo, a no estar parados y tomar medidas que luego se pueden flexibilizar en las situaciones específicas. Porque cuando hablamos de segregación hay un elemento muy importante, que es el elemento contextual. Hay elementos que son muy significativos de ¿Qué factores intervienen en cada territorio y qué dinámicas son las que lo producen? nada me ha traído a la cabeza que, como ha dicho Joaquín Vildarrach, al principio nuestra sociedad es más eh, diversa, ¿no? Entonces, tampoco me, quedado, me, me termina de quedar claro eh, la definición del, del alumnado eh, vulnerable. Eh, se ha hablado al, al principio, y creo que es súper importante, que necesitamos ponernos en el lugar de los demás, ¿no? Y aquí parece, cuando se, use, se oyen los datos, la exposición del estudio, eh, que la sociedad es bastante eh, homogénea, ya que quiero decir que parece que, que por ejemplo, eh, pues no hay, o sea, quiero decir, ¿quién, ¿quién tiene en cuenta? Tenemos en cuenta al estudiante extranjero, que por cierto me gustaría saber qué es extranjero, o sea, un niño o una niña que viene de Parral de de la parte francesa, ¿se trata como extranjero aquí? ¿Un niño o una niña que viene de Madrid o de Murcia, que pasa la, ha pasado en la clase de nuestra hija, vamos a la escuela pública, es extranjero? Y creo que es importante ligar esto con el tema de idiomas también. Yo acabo de rellenar el, el cuestionario que se ha hecho ahora. Eh, yo tengo mis dudas que con, la informa con las preguntas en ese cuestionario nos, saca nos salgan datos relevantes para realmente poder eh, luchar contra la desegregación y no solo la segregación socio socioeconómica. Se nos preguntan los libros, número de libros, se nos preguntan cuántos aparatos, tablets hay. Igual hay una, una persona que puede tener recursos económicos pero solo quiere tener un ordenador en casa. El tema de internet puede ser importante. ¿Y esto dónde quiero ir? Pues que eh, hay niños y niñas, que, o sea, por ejemplo, al hacer el estudio se ha tenido en cuenta si, hay, eh, si los datos son diferentes entre zonas… Eh, castellanizadas o escaldonizadas. Y esto lo pregunto claramente porque si la sociedad, ya los, eh, nuestro alumnado fuera homogéneo culturalmente y tener los de aquí y la gente que ya viene viniendo nueva o que nace aquí, pero de padres o madres extranjeros, vale, bueno, pues igual parece como bastante completo. Pero es que tenemos niños y niñas y cada vez más que igual son vascoparlantes y extranjeros. Esto es nuestra familia, por ejemplo. Niños y niñas que cada vez vienen aquí sin hablar castellano, pero igual hablan en euskera y otros idiomas. Niños y niñas que estos tienen vergüenza y miedo de hablar en euskera en su colegio público, por ejemplo. Entonces, esto no sé en qué momento se ha tenido, se va a tener en cuenta porque es una realidad de nuestra sociedad para la cohesión y para luchar también contra la segregación. Sin más, es que recasco. Sí, no, no, no tengo mucho que comentar, estoy completamente de acuerdo, pero es que esta política sirve para lo que sirve. Es decir, cuando, cuando estamos utilizando datos agregados, eh, somos muy conscientes de que la realidad, las realidades que están incluidas en cada categoría pueden ser muy diversas, por supuesto. Eh, pero eh, tenemos un elevado riesgo de parálisis si eh, queremos atender sin política o sin unas medidas sistémicas, eh, determinadas realidades, con lo cual yo, por ejemplo, apuesto por modelos mucho más decididos desde el punto de vista político y valientes en este sentido y que luego puedan ser corregidos, revisados, atendidos de forma distinta en distintos territorios, pero si no, el, el intentar incluir cada una de las situaciones ...de extraordinaria diversidad que puede caracterizar eh, las situaciones de aprendizaje del alumnado... Eh, ...no tiene respuesta sistémica y el Departamento de Educación tiene que dar respuestas sistémicas. Luego los municipios y las realidades tendrán que adaptarlas, pero, pero si no, no nos movemos. Si hasta ahora las familias se han segregado el 20% en la Ecastola, el 30% en la Concertada y el 50% en la pública, diríamos un 20% en centros de bajo rendimiento y un 30% en, en centros aceptables, hasta ahora las familias se han segregado al 95%. ¿Qué quiere decir esto? Que, han elegido, que les han dado el centro que han elegido, teniendo en cuenta y sabiendo toda la segregación. En este momento la bajada de la matriculación, y si no que me diga algún que los datos de planificación las familias se habrán segregado al 100%, porque inevitablemente ha habido más plazas. ¿Las medidas que se van a tomar van a facilitar o a minorar la segregación familiar? Muy buena pregunta y, y, y espero que la respuesta esté a la altura. Creo que... Eh, cuando, cuando insisto al principio de que esto no agota todas las medidas, eh, una de ellas, efectivamente, es que ocurre con la planificación de la oferta. Y esto es una cuestión clave. ¿no? Es decir, en algún momento, y esto está ocurriendo en Euskadi, está ocurriendo en Cataluña, está ocurriendo en todas partes. Eh, sen, eh, los, los clientes escasean. ¿eh? En estos momentos estamos con tendencias de, de reducción de natalidad significativas y que van a ser caídas mayores en los próximos años. ¿Esta política permite resolver este tema? No. ¿Tal como está diseñada? No. ¿Indirectamente puede llegar a, a, a reducir algo, a pesar de eso, a la segregación escolar? Sí. ¿Por qué? Por la vía de la reserva de plazas. ¿no? Es decir, si, en, si, si, en una, si, en, si dejamos que las escuelas puedan seguir aumentando su oferta inicial de forma indiscriminada, eso no tendría sentido. Pero si establecemos reserva de plazas que tienen consecuencias sobre la otra lista, por decirlo así, eso también puede paralelamente mantener la reducción. Ahora bien, a nadie se le tiene que escapar que estamos en un escenario que en los próximos años eh, requiere cambios importantes desde un punto de vista de planificación y programación de la oferta y que las reducciones de ratio tienen límites. Y, en, y lo digo pensando más en Cataluña en estos momentos, donde se aplicó una reducción de ratios generalizada para eh, contener de algún modo la caída demográfica, pero eso es una solución limitada. Es decir, que en algún momento habrá que tomar decisiones eh, más complejas, digamos, en este sentido, ¿no? eh, porque, como digo, no, no todo puede quedar resuelto con esta política, ni mucho menos. Emilia Esquer, Bueno, la fotografía y el análisis eh, realizado por eh, Xavier Bonal nos pone a todos nosotros eh, ante el espejo de nuestra propia realidad. ¿no? Y yo creo que debemos de reconocer que esa es una eh, apuesta valiente y es una apuesta honesta por saber dónde estamos y por saber en qué estación estamos de ese camino que transita o que debe de transitar hacia la excelencia del sistema educativo, y la excelencia del sistema educativo vasco es incompatible con la injusticia, incompatible con la desigualdad e incompatible también con la segregación. Eso hace que sea más importante que nunca eh, subrayar la necesidad de un pacto de país, de un pacto nacional por el éxito de ese sistema educativo, un camino por el que podamos transitar juntos, eh, y juntas la comunidad educativa y el conjunto general de la sociedad, y al que estamos convocados eh, todas y todos. esta urrengo gaya